¡Hey! ¿Qué onda amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla Pues yo estoy feliz de estar aquí con ustedes Ya saben, echándole ganas a la vida A todo lo que se proponga uno Ok, eso estuvo de más, pero bueno <risa> Estoy aquí emocionado Oye, ¿y qué es eso lo que tienes ahí? Es mi nuevo chicharito Mi nuevo chicharito ah ¿No lo he enseñado? De hecho no hmm. Ok, bueno Ya no digo nada más así que retrocedamos Estamos al fin con el último producto que tenemos que nos llegó. Eh, viene más en camino y la verdad estoy muy emocionado, estoy feliz. Este no como el anterior, si sí viene con un plastiquito que tenemos que quitar. Lo vamos a quitar poquito a poquito. Pero antes de quitarlo todo, este antes de quitarle la envoltura y todo, vamos a hacer su respectivo video. Chan chan chan chan. When it falls in the wind, you know, and you o you you say you wanna dance, you're weary know you'll end up in the wrong hands. Pues bueno, ya hicimos su video presentación, está bonita la caja, resistente. Y toda la Ahora sí que vamos a proceder a abrirlo. Como todo buen cirujano que soy. Es importante que tengan cuidado. No se vayan a cortar. Niños. Si ustedes abren de estos. Háganlo con la supervisión de un adulto. Para que no se corten. Ya tenemos la caja. Cartón como todo. Chan, chan, chan, Vamos a proceder. Hicimos su pequeña video presentación que incluye esto? Esta es el chicharito Charito ¡Pum, pum, pum! Ok, ya No, no Una esponjita Que esta esponjita pues obviamente va con el micrófono Hay que ponerlo aquí Viene un conector Y han dado caso de que es para para mí para aparatos más grandes Una de estas mm, No sé para qué serviría este Pero vamos y está pesadito, eh. Aquí, como en todo, es bueno leer primero el instructivo antes de introducirlo en algún lado. Ok, descripción. La batería. Ok, creo que es por batería. Demonios, ¿dónde podré comprar una batería? Es este. Es un cable muy largo, la verdad. Y sí se ve de buen material. Es metal. Tiene opción para... Aquí dice cámaras y smartphone, tiene para las dos opciones, eh, esta cosita la puedes colgar, te la puedes colgar, um, aquí está, okay. ok, ustedes pueden escuchar con claridad, esto va a ser difícil, ya, ya entró, la puntita ya entró, vamos a esta ya quedó Se ve bonito, la verdad Se ve chulísimo Ahí está el chicharito Este, este tiene entrada jack 3.0 El jack universal Y así Esto, incluso esta está fuerte ¿eh? mm. Es que me imagino De entrada tú usas batería ¿Qué tipo de batería? O sea que aunque te conecte a ti No me vas a servir Necesito usar una batería Y esto por ejemplo ¿Para qué, para qué? Es? O sea ¿Cómo? Ah, es que vas aquí, va Tú vas aquí, ahí, y ahí, te... ok. De entrada, tú utilizas batería. Me gusta mucho el concepto. Está largo, está muy bien. La calidad está muy buena de este producto. Tiene incluso dos. Si se te pierde uno, tienes una segunda para que los puedas amarrar más fácil. Esta, supongo que en algún momento se llega a usar, pero como nosotros no la vamos a usar todavía, pues se guarda tú vas acá, esta bolsita no dice boya, ¿por qué? ¿por qué no dice boya? compré este justamente porque en algún momento sé que voy a necesitarlo para alguna entrevista, para algún video más personal, pues estos son muy, muy eficientes porque los tienes muy cerca de ti y es muy fácil tenerlos a tu disposición este fue el pequeño unboxing que le quise hacer. Ya este es el último producto que me llegó de los tres que les presenté al principio. Que pueden verlo. O también pueden ver el anterior que fue el de la lámpara LED. Y eso estuvo muy bonito porque, pues bueno, es la luz. Y me tirará paro para los eventos sociales, para videos, así que en los lugares donde tenga poquita luz, la luz LED me ayudará mucho. Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado Espero que les haya gustado este video Y pues denle manita arriba si les gustó Suscríbanse Si es que quieren ver más contenido Que tenga que ver con fotografía en mi canal Porque sé que hay demasiados canales Y pues yo sigo varios de ellos Justamente porque me gusta aprender más Estar en constante aprendizaje Pero bueno, ese no es el tema El punto es de que gracias a ustedes Por estar en esta familia, en esta pequeña familia De Herrera, de Herrera Fotografía Y el buque de Alex Aquí estamos para cualquier cosa Pueden ver los videos anteriores En la parte de acá arribita Las tarjetitas O al final del video Como más se acomoden Y pues ya estoy usando el chicharito Probando, probando, probando Uno, dos, tres Es que ya no manches Está bonito, está chido Los quiero mucho Cuídense mucho Manténganse a salvo Si tienen que salir, salgan Si no, quédense en su casa no lastimen, no se dañen y no dañen a su familia, es lo que les puedo otorgar, que ya sé que lo han repetido muchas veces, pero bueno cuídense mucho, que Dios los bendiga éxito a todo lo que se propongan y pues ya nos estaremos viendo chao, chao